Hola, soy Jorge Aguirre. Soy de Guatemala, en donde he vivido la mayoría de mi vida. Escuché acerca del proyecto OpenStreetMap desde hace muchos años, pero empecé a involucrarme activamente haciendo ediciones al mapa hasta el 2015. A partir de ese año, empecé a colaborar a ratos con el proyecto Missing Maps. Todo esto me daba la grata sensación de estar haciendo el bien. En el 2017, Tuve la oportunidad de conocer más acerca de Hot en el State of the Map llevado a cabo en Boulder, Colorado, Estados Unidos. Ahí tuve el gusto de intercambiar ideas con algunos de sus representantes presentes. Desde aquel momento quedé con curiosidad de saber más respecto a este movimiento de apoyo humanitario y cómo poder participar más de cerca con este interesante grupo de personas. Durante el tiempo que he dedicado a OpenStreetMap, he colaborado también haciendo traducciones y creando páginas en la wiki de OpenStreetMap. También he participado en proyectos de mapeo específicos en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. A través de todo este tiempo y trabajando con una empresa llamada Cart, que se ha dedicado a contribuir con OpenStreetMap, he tenido la oportunidad de viajar a muchísimas ciudades en muchos países distintos visitando casi todos los continentes. Todo esto haciendo trabajo de campo y mientras tomando miles de kilómetros de imágenes para luego subir a Mapillary, algo que aprovecho hacer también en mis ratos libres en mi país. Todas las imágenes tomadas por mí y otros colaboradores de CART han servido como base para agregar datos al mapa de OpenStreetMap y además han quedado para futuras referencias y toma de datos de todo aquel que desee consultarlas. Recientemente he tenido la oportunidad de formar parte de la iniciativa The Youth Mappers Guatemala participando en los mapatones organizados para iniciar a mapear. Ya en años anteriores, tuve el gusto de hacerlo de forma similar con otro capítulo de Youth Mappers en la Universidad de Panamá. Hoy, felizmente formo parte de HOT como Field Mapping Projects Coordinator en un proyecto orientado a encontrar alternativas viables para el control de desechos sólidos que afectan el cauce del río Motagua o Río Grande, el río más largo y con la mayor cuenca de Guatemala, el cual desemboca en el Golfo de México, en la frontera con el vecino país de Honduras, algo que incluso ha causado un reclamo oficial de este país colindante. Además, soy actualmente parte del equipo Alfa para el futuro Hub de Hot, formándose ahora en Latinoamérica. Saludos cordiales.